En este vídeo vamos a ver cómo realizar la instalación básica de la aplicación de BV Combinar Correspondencia. El primer paso es conectarnos a la página web github barra combinar correspondencia, que es la página oficial del proyecto. En esta página aparece toda la información, aparece desde las distintas funcionalidades que hay hasta cómo instalarla, cómo usarla y en general todo lo que se puede hacer con ella. Vamos a echar un vistazo a la página. En principio está la parte de instalación. Muy importante destacar que todo lo que hay en la página se está generando en esta serie de vídeos. Donde aparece, por ejemplo, cómo instalar PDF Creator para poder poner contraseñas a nuestros documentos. También para evitar que cuando se usa la macro aparezcan fallos de, de macro no seguras. Pues en esta última versión se ha añadido también el tema de certificados. Y también tenemos disponible la página de ayuda en la que se podrán seguir todos los pasos que hacen falta para utilizar la herramienta eficientemente. Vemos que aparece desde la parte de preparación del documento, las etiquetas que hay que poder utilizar, el cómo se usa, eh, indicando para cada apartado la carpeta de destino, los correos, las distintas opciones que tenemos de correo HTML, correo texto, de poder eh, retrasar el envío, de poder firmar los documentos con portafirma y dividirlo en dos fases, es decir, la ayuda es muy completa, pero todo lo que aparece en la ayuda está disponible también en esta serie de vídeos que, que estáis viendo. Entonces, otro elemento importante es el, el control de versiones, donde podéis ver qué es lo que se aporta en cada nueva versión de la aplicación. Y las opiniones, pues sí me gustaría, ya que estamos aquí, agradecer a las empresas y a todos los que han opinado en YouTube sobre la herramienta. Y si estás utilizando... La herramienta agradecería que me lo indicase para poder añadirte en esta lista y así bueno, puedes ver que la herramienta está teniendo un uso real en distintas empresas. Si vamos al apartado de aplicación, encontraremos lo que hay que descargarse que son estos dos archivos. La plantilla de .m esa es nuestra macro, nos la descargamos. El sitio ideal es dentro del equipo en documentos, plantilla personalizada de Office, que aparece en cualquier instalación de de Office aunque se puede guardar en cualquier lugar y ahí guardaríamos nuestro fichero.m cuando lo descargamos lo que tenemos que hacer ahora es ir a Word para que la herramienta se, se cargue ¿cómo lo hacemos bueno vamos a ir al menú archivo después a opciones y en opciones seleccionamos complementos y abajo en Administrar seleccionamos Complementos de Microsoft Word. Ir. Y aquí tendremos que agregar la plantilla. donde Pues donde la hayamos guardado. En principio, pues si hemos guardado en documentos plantillas personalizadas, sería ahí y la seleccionaríamos. Aceptar. Con esto ya estaría activa para que cualquier documento que esté en este momento ejecutándose pueda abrirse. ¿Qué es lo que nos queda saber ahora? Pues cómo se abre. Pues para abrirlo vamos a ir al menú Vista y en Macros vamos a elegir Ver Macros. Si no tenéis muchas, aparecerá solamente la de Iniciar o Combinar Correspondencia y pulsaremos Ejecutar y esto nos abrirá la macro. A partir de aquí ya podemos empezar a trabajar con ella. No lo vamos a ver en este vídeo, lo veremos más adelante y además también veremos otra forma más ágil de poder iniciar y abrir la aplicación modificándolo en la barra de tareas.